Ah, ya. Ya me sí. dijo. Ok. Pues, por fin. Después de 15 años. Sí, caray. Ahí estamos. Coquilla. ya. Sí, ya me manda el mensaje. Yeah. Bonita tarde. <risa> Excelente. Y pues bueno, por eso, salud. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? En el... Salud, salud. Ahora sí, literalmente salud, de la buena. Sí. Salud, ¿Qué salud, tal, salud. qué tal? Pues bueno, yo soy Araceli Velázquez, Antonio. Yo Gabriel Santaña, mucho gusto. Y Mar. Por acá de este lado, Mar Salas, desde Ciudad de México. ¡De yeah, Ciudad de México! <risa> <risa> Muy bien, pues aquí estamos ahora sí, con todo el agrado de poder estar en este momento degustando un delicioso café y esperamos que todos estén a gusto con su cafecito eh, pónganos los mensajitos que quieran a través de aquí en la transmisión que vamos a estarlos viendo y verificando, ahorita también vamos a verificar, denos un momento para que podamos compartir, los que ya están, pues ojalá empiecen a compartir de una vez en sus grupos, con sus familiares, en su WhatsApp, este, compartamos noticias. Así es, tú Marc, ¿a dónde lo vas a compartir? Es lo que estoy ahorita viendo, voy a compartirlo principalmente en mi perfil. Este, porque no veo que se esté haciendo la transmisión todavía en mi perfil, pero ahorita lo compartimos de volada. Sí, es correcto. Déjame ver si en el grupo está. Pues bueno, nosotros vamos a estar también compartiendo desde acá, desde, desde nuestro perfil, ahí, eh, a todos los amigos, a todas las personas que, gracias por estar en esta transmisión, estamos iniciando en, en este... Eh, contexto y nos sentimos bastante halagados con su presencia. Y pues, bueno, estamos ahorita dando pie a que con este cafecito podamos eh, eh, pasar una tarde alegre, una tarde eh, que podamos estar platicando de diferentes temas. Este, principalmente, vamos a, a tener, pues, bueno, eh, algunos foros. Eh, si nos gustaría que en este caso ustedes nos puedan dar sus comentarios, que nos puedan decir, pues, cuál es lo que, lo que les agrada, eh, eh, eh, qué quisieran saber, este va a ser un foro para que en conjunto podamos estar haciendo actividades y también, pues, conociendo otras eh, formas de poder estar eh, digamos, teniendo una vida más sana, más estable, eh, con, mejores, con mejores oportunidades. Entonces, eh, esto es importante para todos, considero yo que eh, esta, esta acción de poder estar tomando café, aunque ustedes digan, bueno, nosotros nos encontramos ahorita en Villamosa, Tabasco, eh, Villahermosa, Tabasco, por ser un clima, eh, digamos, un poquito caluroso, pueden decir ustedes, bueno, ¿y, y por qué tomar café en Villahermosa? Bueno, uno de los primeros puntos es que y el tomar café en Villahermosa, pues eh, el, el estar en la tardecita, aquí realmente con, con este clima, pues el, el hecho de que te estés tomando el cafecito pues empiezas a sudar, empiezas a, a sentir esa parte del de, de café y lo importante es el sabor, el sabor que tiene. Eh, desde siempre nosotros hemos sido eh, cafeteros, eh, en mi caso yo siempre he estado con café, me levanto con café, eh, prácticamente como con café y ceno, y ¿no? Igual en, en las veces que cenamos con, con café, ¿no? nos encanta el café y por eso es que estamos haciendo esta parte junto con Araceli, junto con este esta, esta pequeña plática, esta, estas sesiones donde podemos degustar un cafecito y quisiéramos que también ustedes puedan tener ese, ese eh, sentimiento de poder oler un, un rico café y poder estar. No sé qué, qué, qué te parezca. Sí, pues más que nada, como mencionábamos en la publicidad, fue podernos desestresar. Hoy es lunes. <ríe> lunes de... aparte, inicio de mes. Exacto. De mes. <ríe> es correcto, Marc. Así es, inicio de mes. Y pues eso a veces nos puede poner un poquito estresados, el ambiente de la oficina, eh, pues a lo mejor terminando saber que pues hay muchas personas que a veces también su estrés se debe muchísimo a la cuestión de poder pensar que van, faltan muchos días de aquí al viernes, ¿no? Se va como agua. Sí, Mar, sí. Eh, eh, es, es interesante porque muchas personas, y, y bueno, creo que también yo creo que ya es momento de ir empezando con eh, de ir viendo el, esta parte del de café que tenemos en este momento, que es Café Mateo. Y muchos de lo, de lo que estamos haciendo precisamente es desestresarnos, es quitarnos esa esa acción que tenemos, por lo que ya habíamos comentado, ¿no? De poder estar en, eh, digamos que hoy es lunes y el cuerpo lo sabe, ¿vale? este, ¿por qué no? Es viernes, ¿no? Pero bueno, es para que podamos iniciar muy bien esta semana eh, y realmente, eh, chicos, este, este café ahorita, pues bueno, vamos a platicar sobre él, pero sí considero que eh, eh, hay hay muchas eh, marcas eh, en, en este sentido que eh, por por la forma en cómo se encuentran en generados pues eh, causan posiblemente algún tipo de estrés adicional no eh, mucho de lo que se dice tradicionalmente pues el café que causa un poquito de estrés también no pero bueno nuestro café vamos a ir viendo qué propiedades cómo se está llevando a cabo este café este y pues bueno tratando de ver qué beneficios podemos tener con este café a, con, al contrario de lo que normalmente se dice del café no eh, entonces pues yo creo que sin más preámbulo podemos ir empezando este ahora si nos vas comentando qué es este café qué es qué es, qué es la parte de, de los eh, nosotros en este sentido eh, decimos el café pues tiene hongos y bueno es importante no este que, que sepamos de dónde provienen estos hongos qué beneficios nos pueden proporcionar y cómo lo podemos utilizarlo igual ¿no? en Así es. este sentido este pues igual es es, un, es muy interesante si me lo permites pues bueno le voy a hacer aquí a la señorita este la palabra y vamos a interactuar entre todos adelante, adelante. en este sentido este, si me lo permiten bueno, tú que ahora sí qué nos puedes comentar sobre el, el café mate? muy bien principalmente pues algo que nos dice incluso hasta el doctor Alejandro Macías es que el consumo del café ya sea incluido instantáneo o este descafeinado el tipo que sea pues reduce el riesgo de muerte por problemas cardiovasculares. Entonces, pues ese es un gran beneficio que podemos obtener. Pero sin embargo, hay muchas personas que sabemos no pueden consumir cualquier tipo de café por la diabetes, porque es demasiado este, alterable, ¿no? Hasta, bien, sí. A personas que les... A, hay personas a las que en ocasiones, pues les altera en lugar de relajar pero sin embargo aquí ahorita vamos a platicar un poco más sobre lo, las características de este delicioso café, que es un café inteligente y contiene el hongo shiitake y el hongo maitake. Y vamos a conocer esos beneficios, ¿verdad, Marcel? Es correctísimo. Y fíjate que a mí en particular, gracias por lo que han comentado, sobre todo gracias por ese espacio que es bien importante de repente estar involucrando un poquito más el, el, a la gente de este conocimiento porque tenemos esa costumbre de a, ni siquiera saber qué es lo que estamos tomando, ¿no? Y en este caso un café, eh, para empezar, es la bebida más tomada en el mundo, además del agua, ¿no? Por supuesto, eh, pero ya tomando el, el tema de los beneficios ya mucho más completos, pues imagínate con esta combinación de hongos, de hongos que tiene el café inteligente de MacBerry, que por eso se llama inteligente, porque tiene una fórmula muy equilibrada, muy balanceada, pero con ingredientes que te pueden aportar muchísimos nutrientes. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, el café reformulado, no el café tradicional, no el que nada más agarras una cucharita de azúcar y ya le va para adentro, sino el café que realmente te aporta salud. ¿no? Y para mí esa, esa combinación ha sido muy buena. Eh, tengo que, que decirles que yo me he encontrado con productos buenos eh, pero nunca, nunca jamás me he encontrado con una combinación como la que tenemos nosotros. Y principalmente que funciona, ¿no? Porque te puedes encontrar miles de productos allá afuera. El mercado está invadido, hay mucha competencia, pero sí es bien real también que la mayor parte de esos productos no tienen el aporte necesario o suficiente para que tu organismo los pueda aprovechar. Y muchos de ellos a veces están preparados de manera química y eso perjudica más que beneficiar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es correcto, y, y es muy cierto, ¿no? porque realmente hay, México es un país cafetero, por tradición. Entonces, eh, si nos comparamos pues, con otros países, como tú comentas, pues bueno, creo que aquí en México, este, pues sí, ¿no? Se antoja un rico cafecito con un rico pancito, y más cuando ese pan es, es, es enorme, ¿no? Entonces, este, pues es, es importante, como bien comentas, ¿no? Eh, realmente este, este café inteligente lo que nos permite es que eh, podamos nosotros también tener estos beneficios y muy buenos entonces eh, en este sentido pues hay hay muchos beneficios dentro de los beneficios pues bueno qué me pueden comentar ustedes qué qué podemos tener como beneficios dentro de este dentro de este café Principalmente algo que he escuchado, que en ocasiones pues mucha gente dice, es que el café ya en la tarde pues no lo tomo porque me quita el sueño, o este, pues estamos así como que, pues déjame decirles que en cierta forma, pues no sé si es porque mi mamá jamás tuvo esos paradigmas o no sé, pero pues en el caso de nosotros, el, el sueño no nos quita el café, perdón, este... <risa> No, baby, no, no, no, no. Bueno, También aplica, ¿eh? También aplica. No me quites café. Ah, llega. Ey, es que quiero tu café. Ah. Para poder dormir, ¿no? dice Entonces pues ese es el punto, ¿no? Que también esos son algunos paradigmas. En cierto caso, pues no sé si sea debido a eso pero en este café McBerry no me quita el sueño, incluso lo estoy consumiendo y pues al rato nos relajamos y descansamos muy, muy bien. Eh, pues dentro de los beneficios que tiene este, este delicioso café y que McBerry nos lo recomienda como tal, es como una forma poder adelgazar con actividad moderada, o sea ayuda en el adelgazamiento, es diurético y es digestivo, también es antioxidante, nos brinda energía, estoy dando así como que muy, los puntos a grandes rasgos, ahorita los podemos platicar más con base a los hongos de cada uno. Y es, nos provee de, de, de, de concentración, nos ayuda en ese contexto y justo por los hongos es preventivo de enfermedades, ahorita vamos a hablar más de ello mejora el funcionamiento de los órganos y mejor estado de ánimo. Por eso es que estamos aquí bastante alegres. ¿Verdad, Clark? Sí, sí, sí. Fíjate que me, me llama mucho la atención lo que dijiste ahorita de esa, ese punto súper importante de la energía, ¿no? De que a veces te quita el sueño, a veces... Eh, porque hay personas como yo que en, en mi caso el café me da sueño. Este, y la formulación que tenemos sí puede provocar de repente cierto efecto, pero no es como el típico café de olla, ¿no? Como el típico café de sobre que estás por, por tomar. Porque a veces también, ya es bien conocido, que esos cafés llevan cierto proceso. Este, pero lejos de eso, yo creo que lo que hay que observar aquí con el producto es eh, el detalle principal de la combinación. ¿Por qué en café? O sea, es, es algo con lo que tenemos que empezar desde cero. Eh, si nosotros tomáramos unas cápsulas de hongo shiitake o de hongo maitake, que es lo que contiene este café, ¿por eh, Punto número uno, sería súper complicado para muchos empezar a tener un régimen de esta ingesta, porque a veces se nos olvida, a veces no las podemos llevar, a veces hasta pensamos que mejor nos las tomamos después porque ya desayunamos o ya comimos algo y, y ya no es el momento, eh, y por eso justo se hace esta combinación. Y vuelvo a repetirlo, ¿no? El café es la bebida más consumida en todo el mundo, y hay franquicias, hay negocios que abren desde muy temprano y cierran hasta muy tarde vendiendo tazas de café, ¿no? Imagínate tú poder tener un producto en tu casa que literalmente puedas disfrutar a cualquier hora, en cualquier momento y hasta compartirlo con otras personas para tener estos beneficios. Y en el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos de, de los compuestos que, que tiene, eh, a mí me llama mucho la atención el maitaque porque el maitake ya está demostrado con varios estudios científicos de los cuales se puede investigar en Internet muchísimo de esto. Eh, tiene eh, un aporte muy significativo para mejorar los síntomas en casi el 70% de los pacientes con cáncer de mama. O sea, imagínate, estamos en octubre, que es un mes súper importante para, para este tema del cáncer de mama, y tener este café en cuenta para poder eh, compartirlo con las personas que tienen este tema, ya sea de prevención o hasta de tratamiento, y que con eso puedan tener una mejora. Imagínate lo que podremos mejorar en su calidad de vida, ¿no? Eh, para mí ahorita es, es un tema muy actual porque mi madre en este caso eh, pues sufrió de cáncer de mama eh, ella tuvo que ser sometida a una operación y bien pudo haberse prevenido con este tipo de, de productos no y es lamentable que hasta apenas eh, nos hayamos enterado de esto porque finalmente eso es algo que pudimos haber aportado desde el principio pero hay mucha gente hay mucha gente que está a tiempo y algo triste triste y lamentable es que muchos no hacen caso no muchos no se cuidan no hacen este tipo de, de, de prevenciones y lo alarmante de todo es que no solamente afecta a las mujeres, sino también está afectando a los hombres. Entonces, hay que poner mucha atención, chicos. No, no está de más de repente comprarse un cafecito saludable, tomártelo por las mañanas. Si ya de por sí tomas café, pues nada más cambia de marca. O a lo mejor sigue te tomando el que tú quieres porque te gusta el sabor, la combinación, la textura, lo que tú quieras. No, Ya estás casado con la marca. Pero tómate este también. Súmale una tacita y una tacita. Y eso está aportando mucho más nutrientes a tu vida. ¿no? Es correcto. ¿Qué opinan, chicos? Muy bien, muy bien. Incluso, este, bueno, aprovecho para también agradecer a las personas que nos están viendo en vivo y quienes nos están haciendo este, comentarios, incluso saludo a quien está enviando aquí un hola, a Inocenta Hernández y a Simone Álvarez Jerónimo. Y justo lo que mencionabas, Marc, a base de que pues es muy bueno nuestro café para ciertas situaciones. Justo Mac, el café McBerry, inteligente de McBerry, tiene una potencia sobre lo que es muy bueno para el hígado. Y sobre ese respecto, aquí tenemos un testimonio. ¿Qué nos cuentas al respecto, Gabriel? Pues déjenme decirles que, que, que, que mi testimonio desde que probé el café con McBurry, eh, yo tengo una parte hereditaria por, por mi padre que no puedo o digamos no podía más bien eh, tomar mucho, no podía combinar bebidas, entonces a mí me podía dar una cirrosis hepática en cualquier momento si yo combinaba dos o tres, este, digamos, bebidas o con... Simplemente con decirles, con tres o cuatro cervezas, yo ya estaba en, en directo para irme al hospital. Entonces ya Araceli fue quien me acompañó en varias ocasiones porque, pues bueno, excedía de mi límite y teníamos que llegar al hospital. Entonces, ahí en el hospital, pues me preparaban un cósterito a través de Terra venosa para que con eso, pues bueno, pudiera yo. Eh, eh, digamos volver a mis niveles ¿no? pero eh, desde que estoy probando Macberry me he dado cuenta que en algunas ocasiones pues bueno siendo eh, una parte de, de, de bebedor este, digamos no, no constante sino que simplemente eh, en fiestas en, en eventos muy especiales pues bueno en ese sentido, he tomado más de tres cervezas y al día de hoy no me mal. he puesto mal. He probado con otros, este, tratar de combinar en algún momento del tiempo para probar. Y déjenme decirles que yo ahorita me encuentro bastante bien, ¿no? Entonces, algo que hemos visto es que realmente el café me ha estado ayudando a ir, eh, digamos, preveniendo o, o viendo esta parte y mejorándome en cuanto a esta salud. Eh, yo por mi parte, pues bueno, voy a continuar moderando mi, mi realidad, porque bueno, no soy este muevedor, sino que simplemente, pues bueno, mi experiencia y, y en este caso lo que yo les quiero compartir es que el café me está ayudando para que yo pueda... Eh, continuar y pueda ya no llegar a un hospital, ¿no? Porque era un poquito alarmante que yo con tres cervezas y llegaba al hospital, ¿no? Entonces, algo increíble y, pero sí. Hay. Y en este no, pues, caso, lo voy a balconear, por ¿eh? Eso. Salió ¿Eh? Salió por eso. Sí. Y lo voy a balconear, porque incluso cuando fue a una fiesta guaxaqueña y le toca que tiene que tomarse el, la bebida por los novios la, tenía que tomarse la botellita, una botellita por ahí completa y pues así como que mi mamá se quedó ¡Ay oh, no! porque pues luego ¿no vamos al hospital con él y pasó, y pasó la prueba. Pasó la prueba, muy bien. Entonces sí. pues ese fue otro de los grandes retos de que ya comprobamos que eh, ayuda mucho con el hígado. Así que personas que tienen problemas con su hígado no duden en contactar a la persona que les invitó para ver este video y estos testimonios, porque ahorita tenemos más testimonios para poderles dar a través de lo que es el café inteligente de MacBerry. ¿Nos ibas a comentar algo más, Mark? Sí, fíjate que de hecho este, ahorita que está hablando eh, Gabriel de estas partes de la eh, de lo que le afectó en el, en el hígado, la cirrosis y todo eh, a mí me, me gusta mucho el poder compartir con personas que han tenido ciertas afectaciones que ya no tienen la misma calidad de vida y que tienen que estar una de dos con ciertos medicamentos, con cierta restricción en sus alimentos, eh, algunos incluso hasta forzados a hacer ejercicio. ¿no? Y es el tema de las personas que han sufrido de alcoholismo, que de repente tienen que estar sometidos a tratamientos psicológicos, médicos, alimentarios y hasta de ejercicio para depurar todas esas toxinas, todo ese, eh, pues toda esa basura que se ha metido por años. ¿no? Eh, en algunos casos pues son daños muy severos como la hepatitis, donde ya de plano pues, eh, están ya contando los minutos y las horas, eh, pero en algunos casos no, en algunos casos se puede prevenir, se puede tratar, se puede regenerar el hígado, que eso es lo, lo más importante, es de los pocos órganos que tienen esa función de regeneración. Y ese es, ese es lo que nos da a nosotros la oportunidad de poder decir ¿qué crees? Tengo un producto que te puede ayudar enormemente. Y no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es calentar agua y prepararte una tacita de café. ¿no? Imagínate, con, con algo tan sencillo, con algo tan... A lo mejor hasta eh, burdo ¿no? y, y tonto, como una taza de café, puede ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Muchos no lo vemos a, tal cual. Y no es que te olvides del tratamiento, no es que te olvides de todo lo demás. Eso es bueno, pero estás sumándole algo que finalmente te va a ayudar a poder llevar más, eh, mucho más rápidamente el tratamiento al que estás eh, siendo sometido por esto, ¿no? Y eh, yo no sé si, si la gente acostumbra a, a mirar un poquito más allá de un beneficio de un solo producto, pero yo me atrevería, fíjate, yo me atrevería todavía a sumarle a esta combinación que ya tenemos de por sí un café buenísimo, que es el café inteligente MacBerry, la eh, inulina con la stevia, porque además de el endulzar tu cafecito de manera saludable, vas a tener un aporte a tu intestino, a la flora intestinal con la inulina, que no tienes idea. O sea, después de todos los beneficios que de por sí te ofrece el café solo, el, el simple café, más el shitake más el maitake, ahora pole endulzante de estrella con inulina. No, hombre, o sea, ¿qué más quieres? <risa> tienes algo increíble ahí. Sí, súper, súper. Incluso mandamos saludos a Maribel Jiménez, quien también está en vivo a Guadalupe Ramírez quien nos está compartiendo ahorita que nos dice hola, a mi marido le ayudó con la gastritis ya que con los otros cafés le provocan este padecimiento me encanta el café McBerry, pues excelente ahí Guadalupe Ramírez nos comparte este testimonio también de su esposo este, por aquí Simone nos indica que sí el café es muy rico es correcto, es algo importante, que a pesar de que tiene el hongo chitaque y maitaque, no sabe a hongo. O sea, este café realmente sabe a café. Entonces, por eso es que aquí nos indica, nos recuerda Simone, que pues es muy rico. Guadalupe Ramírez nos dice, con la muñequita sabe más Ay, delicioso. Rico. Ahí están saliendo las combinaciones. Ya salió el barman que está ahí dentro. Bien. Correcto. Y pues también ahora sí que eh, aprovecho, ¿No? Porque pues todos los que éramos amantes del café de olla, pues este es un café soluble que puedes hacer al momento. Sin embargo, te comparto una receta que te va a gustar. Si eres amante del café de olla, solamente poner a hervir tu canelita, este, a tu gusto con tu, este, con tu piloncillo, si agregas piloncillo, o si quieres endulzarlo con la inulina, la stevia y inulina de agave, de McBerry también. Pues nada más hierves el agua con la canela y ya una vez que hirvió, agregas, eh, bajas la flama, agregas el café a tu gusto y pues de ahí lo apagas y lo puedes servir. Así que es un café de olla como los otros. Por eso es la, la característica de quería comp compartir y por eso es que está en los carritos porque es el sabor de un café de olla por aquí aprovecho todavía el Ay, micrófono para comentar que pues también Claudia Isela Hernández Ruiz nos está viendo desde Veracruz y ella dice buenas tardes a mí me ayuda a la energía física y mental a mis problemas hormonales por mi premenopausia a ¿Mm? otro punto más a favor Así que pues eso, bastante bueno, muy bien. No sé qué más. No, más bien, lo que yo te iba a comentar es que precisamente el aroma que se da desde que está calentando, en este, en este caso que pone la canelita, la está preparando, el aroma y la combinación de esos sabores, déjenme decirles chicos, qué valor. Eh, ustedes eh, van a poderse deleitar con este café porque bien, lo que comentan es que eh, aunque tenemos los hongos, pues bueno, no sabe amargo ni te deja muy importante, porque realmente aquellos que tienen colitis, aquellos que tienen gastritis, pues, este café les puede apoyar bastante. Eh, realmente, pues bueno, lo que, lo que yo puedo aportar es que este café también considero yo que va regenerando nuestros órganos internos y nos va apoyando también y, y, y me puedo atrever este, en este sentido a poder decir que también nuestra flora intestinal también se empieza a mejorar. O sea, todo lo que viene siendo nuestro eh, sistema digestivo empieza a trabajar, chicos, con el café y como bien dice, en vez de estar tomando un medicamento que me pueda estar ayudando para la gastritis, para la colitis, pues mejor, es más que nada recomendable, pues sin cabeza. Se, te, se ocultó tu pantalla, Mark. Te perdimos. Es que estoy pasando la, el dato de la stevia porque están preguntando acá en el, en el chat, que estamos en vivo totalmente. Sí. Este y quería enseñarles el, el, la página pero se va mi cámara entonces pues ni modo pero chequenlo chicos en la página número 3 de su catálogo es el producto con la clave ZF 055 esteria e inulina de agave para que lo puedan aprovechar en su cafecito, más salud todavía es correcto sí, sí, muy correcto así es, incluso por aquí este, ya me fui yo por el catálogo aquí cerquita Siempre a la mano, siempre a la mano, eso es bueno. Y pues es lo que mencionaba. Aquí está, a ver si se alcanza a visualizar. Ahí, no sé si, si se ve. Ándale. Aquí. Sí, ándale, sí. Es que tu fondo sí es real, el mío no. Muy bien, ahí está Exacto. para que puedan checarlo la, la, el tipo de endulzante que pueden utilizar entonces pues continuamos con los con los beneficios fíjense que lo, el hongo shiitake puede ser una ayuda ante infecciones por bacterias y virus incluido el sida ¿Qué tal? ¿Cómo ven eso? Wow, impresionante ¿Sí? El sí. otro punto es que tiene propiedades anticancerígenas, ayuda en la prevención de cáncer de próstata y estamos en el mes de octubre que es el el cáncer, cáncer de, de mama cáncer es de correcto, entonces es preventivo ante lo que es, es el cáncer de mama y también el de colon sí, interesante. sí en particular fíjate que de hecho este, y es algo que también me gusta mucho del shiitake que tiene esa función precisamente para poder combatir células cancerígenas esto no lo digo yo, no me lo estoy sacando de, de la manga no es algo que que esté yo inventando para que se convenzan. Pero hay estudios, de hecho aquí les voy a leer textualmente lo que encontré en las redes, donde dice que en el 2016 un grupo de investigadores realizó un estudio sobre la potencia del acetato de etilo extraído del hongo shiitake. El resultado publicado en Medicina Alternativa y Complementaria muestra que el hongo shiitake es capaz de inhibir el crecimiento de las células tumorales mediante acciones microquímicas, esto que es prácticamente el suicidio de las células cancerígenas. Imagínate eso, y es el hongo shiitake quien hace esta función. Entonces, creo que el aporte que nos da este producto es muy fuerte, muy grande, y debemos aprovecharlo porque, pues mira, no, no es un tema solamente de que ya estás enfermo, y ahora cómo me cuido, cómo me trato. Es un tema también de que puedes prevenirlo, puedes darle a tu organismo en este momento un aporte nutrimental que ayude a que esas células que se puedan formar, ya sea por genética o por alguna cuestión tóxica o lo que sea, eh, literalmente se frene ¿no? o, o se detenga el proceso. Entonces, creo que la, la prevención es mucho mejor que el tratamiento, siempre ha sido así. Es, es mucho mejor estar a tiempo que después de, ¿no? que en algunas ocasiones, lamentablemente, pues ya no hay mucho que hacer. Entonces, hay que prevenir, chicos. Es correcto, así es. Es correcto. La cultura de la prevención, desafortunadamente en México no la tenemos, eh, pero hay, es un buen momento de empezar, chicos, porque realmente otros países sí si ven esta parte de prevención, sí si eh, tienen mucho más adelantos en, en esta parte tecnológica, eh, pero ah, recuerden que nosotros también, y gracias a Matt Berry. Esta tecnología, esta, esta parte de prevención, nosotros tenemos que tener esta cultura de prevención. Entonces, hay que aprovecharla, la tenemos a la mano. Entonces, y, y realmente, eh, esto tenerlo a mano, no solamente es el hecho de que lo podamos consumir, sino que también a nuestras familias se los podemos estar proporcionando, ¿no? Eh, entonces, eh, es de nosotros también poder hacer esta prevención, no solamente sobre nosotros, sino que también con todos aquellos que nos rodean y que podemos estar haciendo, pues no solamente familia, vamos a ver amigos, vamos a ver todo aquel que lo requiera, pues bueno, tenemos que dar esa opción ¿no? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Pues bien, y continuamos con los otros puntos del chitaque, que incluso nos dice, contribuye a la disminución de la susceptibilidad susceptibilidad a los resfriados. Otro punto es la reducción del colesterol en la sangre, protección contra enfermedades cardiovasculares, incluyendo la aterosclerosis, por favorecer la adhesión de células inmunes que protegen nuestros vasos sanguíneos. Eh, también son buena fuente de antioxidante, perdón, a través de tres minerales clave que son el manganeso, el selenio y el zinc. Y por último, del chitaque, de lo que tenemos aquí en nuestras fichas, es una, son una fuente de hierro vegetal. Así que ojo para los, los, las personas que son veganas, pues este café pues creo que es bastante idóneo para que lo puedan consumir. ¿Qué opinas, Marco? Pues sí, en ese detallito, detallito bien importante. Que acabas de mencionar que aporta hierro de manera vegetal es algo que también es alarmante porque se han demostrado ya con estudios científicos que a la fecha de unos 10 años para acá, el, el aporte nutrimental del hierro en los alimentos de origen animal es mucho menor y además deficiente o de baja calidad. Entonces tener un aporte de hierro no solamente va a evitar que tengas ciertos conflictos en cuestión general de salud, sino también va a prevenir la anemia. ¿No? y algo que, que deteriora mucho y que acelera algunos procesos de cáncer, volvemos al tema, es justamente eso, no tener una mala calidad en la sangre, porque no hay un, una buena transportación de los nutrientes, se generan muchas cosas, entonces, eh, no solamente para las personas veganas, digo, sí está bien, porque son quienes están buscando alimentos o productos que puedan suplir esa necesidad que no sea de origen animal, sino también para todos los demás que de alguna u otra manera, pues podemos tener ese aporte, ¿no? Y fíjate que sumándole a eso que acabas de comentar ahorita, eh, me encuentro con pues, tres o cuatro eh, aportes extras que nos proporciona el maicaque como tal, entre ellos la regulación del intestino para que la flora intestinal pueda sufrir menos al momento de que procesa los alimentos. Acción antioxidante, por supuesto, que ya es bien sabido que el estrés es una de las principales causas de, de oxidación celular como tal. Eh, también tiene un aporte muy importante para la enfermedad del Alzheimer y de la osteoporosis entonces, tenemos un complemento nutrimental, un suplemento nutrimental eh, en una bebida de café que no podemos dejar de lado, no podemos mirar hacia otro lado sin poderla aprovechar. Eh, yo creo que es una muy buena etapa incluso ahorita, en esta época en la que se avecinen ya los fríos, miren yo cómo ando, porque está haciendo frío acá en la Ciudad de México. Y tener ese, esa tacita de café que te ayude al sistema inmunológico, que te ayude a proteger tus células, que inhiba la, la, la, el crecimiento de las células cancerígenas y la proliferación de tumores. O sea, olvídate, estás en una etapa en la que hasta puedes prepararlo como el futuro regalo de Navidad para todos tus seres queridos, ¿no? Sí, es correcto, Mar. O sea, regalamos una delicia de, de sabor, aparte de darles también salud y bienestar, ¿no? Así es. Y con piquetito con nuestra muñequita. Ay, que la muñequita también tiene sus buenas propiedades, que ya en su momento las vamos a dar a conocer. ¿Qué les parece, chicos? A ver, yo propongo, a ver si la próxima semana, el lunes, a ver qué opina nuestro público, este, hablemos de la muñequita McBerry. Exacto, ahí es que el correcto. público vote y que nos diga, este, si quieren que hablemos de la muñequita mexicana para el próximo lunes, ¿sí? que pareciera un producto bien X, porque pues, es un licor de agave, pero trae un ingrediente en específico que nos ayuda muchísimo también y que ya también está demostrado que muchas de las enfermedades que se generan a nivel general en todo el cuerpo empiezan en el intestino, entonces ahí vamos a hablar de ese tema. Es correcto, y es muy importante también mencionar que la combinación de ambos, precisamente entre el café y el café, y lo que viene siendo la muñequita te da un sabor en la boca. Que bueno, es, este, no, no, no no lo puedes este, pues dejar de ser ya, se me está haciendo agua la boca. ¿no? Lunes siguiente, porque pues bueno, aquí, aquí lo vamos a tener, aquí lo vamos a degustar, y todas las personas que puedan estar en este sentido, aquí en, en, en lo que viene siendo. El que en vivo aquí en, en, en su casa pues bueno, en el, en el estudio de aquí que, que tenemos pues vamos a poder meditarnos con esa muñequita igual por ahí Max si nos acompañas con, con esa muñequita pues va a estar fenomenal. No hombre, yo encantado Muy bien, sí Por aquí tengo un audio que nos envió la empresaria Betty Morales de, de aquí de Hermosa Tabasco que justo su clienta María Janet nos comparte un testimonio. Voy a ponerlo, espero se escuche bien. Hola, buenas tardes. Yo les recomendaría este café Berry porque trae muchos beneficios ya que mí, yo ya tengo gracias a Dios mucho tiempo de tomarlo después de decir que no sé cuántos añitos y, y realmente ha reducido el colesterol de la sangre mía. Este, pues, sirve para los sistemas cardiovasculares y sistema inmunológico de mi cuerpo. Ha desarrollado muchas cosas en sobre mi vida y, y realmente contiene muchos antioxidantes. Y, y fíjense que te ayuda para que este, tu cuerpo se mantenga activo. Y sobre todo, si tú padeces de estreñimiento, de algo de que, de que estés ahí inactiva, este café me ha servido para, para ponerme en actividades. Pues bien, como mujer, soy una mujer que tiene ya 51 años y, y realmente <risa> ya, ya es, es algo que se me hizo un hábito estar tomando este café. Yo se lo puedo recomendar, si gustan, pueden probarlo y, y, y no se van a confundir ni tampoco se van a equivocar en un café que realmente ha, ha llenado mis expectativas. Lo pueden tomar con leche o como a tu gusto y realmente te vas a ver muy rico. Dale, bendiciones. Ah, Super like, digo lástima que no está aquí, pero sí, buenísimo el comentario. Gracias por el apoyo. Sí, pues no pudo estar en vivo ni conectarse, pero pues nos envió su testimonio. Justo por, por ahí también, pues, el maitake mejora los efectos de la quimioterapia, porque por ahí sabemos que hay personas que a lo mejor ahorita, pues, ya con los problemas que están teniendo, pues, pueden estar en este proceso. Entonces, pues, pueden eliminarles o darles ciertas dietas y con esto, pues, pueden consumir su café sin ningún problema para que puedan continuar y, me, y que les ayude en los efectos de la quimioterapia ¿no? Yo aquí tendría una, una, este, una pregunta que me está llegando en este momento ¿qué pasa con las personas que corren? ¿qué pasa con esas personas que hacen ejercicio que se encuentran en el, en el gym ¿no? que de repente ellos dicen que por estar este, en esas rutinas ¿qué nos pueden mal? Ahora, este, con esas personas que están ahí, ¿no? Pues mira, lo principal para ellos es que el aporte del café como tal, solamente el café, a través de la cafeína, pues van a tener una recuperación más pronta de la energía. Eso promueve el despertar, el, el estar activos en el sistema nervioso, este, y eso ya es muy conocido, ¿no? Además de la, del poder antioxidante, el, el café como tal ya está catalogado como un antioxidante, como un alimento que aporta una gran cantidad de tonosidades para el organismo en general. No solamente una parte, pero está la combinación de hongos. Y la combinación de hongos también tiene ciertas funciones en ambos casos, tanto shiitake como maitake, para, ya vimos el tema de la osteoporosis, para la regeneración de las células en el caso de las articulaciones, el líquido sinovial que es el que se va perdiendo cuando hay mucho esfuerzo. Y algo que yo creo que es el, el punto detonante para la ingesta de este producto, es que te da un bienestar generalizado. En todo lo que quieras, ¿no? Desde el intestino, los órganos, el hígado, eh, todo. O sea, imagínate, un deportista, eh, por medio del ejercicio está mejorando mucho su calidad de vida. Y si la mantiene a través de esta bebida, va a ser mucho mejor. Porque entonces está no solamente generando que sus células estén activas por medio del ejercicio, sino nutriéndolas de manera adecuada para que pueda evitar cualquier tipo de molestia o malestar en el futuro, ¿no? Empezando por el sistema inmunológico, que es bien importante. Así es, es correcto muy correcto, pues Marc, no sé si tenemos algo más aquí Maribel Jiménez también nos da otras recomendaciones eh, ¿Sí? al respecto pues vamos a estar cada lunes a las 6 de la tarde hoy yo tuve un pequeño detalle técnico que por ahí moví, entonces, pues esa fue la razón por la cual nos retrasamos un poquitín. Pero ya estamos aquí, estuvimos justo en este tiempo, en este espacio, gracias a quienes están en vivo, y que esperamos que esto les agrade y puedan estar con nosotros el próximo lunes a las seis. ¿Qué te parece, Gabriel, mar Me late, me late, me late, porque este... Mira, se generó algo bien interesante hoy. Hoy hubo gente conectada en este tiempo que estuvimos en vivo, pero creo que si todos compartimos y empezamos a, a hacer el llamado para que otras personas también se conecten, esto puede llegar a muchos oídos que necesiten de un aporte nutrimental como el que ofrecen nuestros productos. No solamente el café, acuérdense que tenemos un catálogo de casi 500 productos. Y poder dar esta opción para la gente, eh, a mí se me hace algo que no podemos dejar de lado. ¿no? Entonces, compartan, eh, comenten a, a, a su equipo, si tienen ya una red en MacBerry, eh, comenten a sus clientes, a la gente que pueda estar interesada en escuchar ese tipo de información, que vamos a estar aquí, vamos a estar aquí compartiendo con ustedes, y que eso pues es parte del, del proceso que nosotros llevamos a cabo para poder generar este bienestar en la gente. Este tipo de, de, de transmisiones que hicimos hoy, que vamos a, a llamarle prueba piloto a esta transmisión del día de hoy, eh, fue hecha con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con toda la intención de poder aportar hacia ustedes. Ya estoy poniendo aquí mi comercial, por cierto, acá hasta atrás. <risa> Aprovechando un poquito. Este, porque también se trata de hacerlos crecer en la parte de liderazgo y, y, y en sus negocios. ¿no? Entonces los invitamos todavía. Para quienes quieran un poquito más de información, pónganse en contacto con nosotros para comentarles cómo está este seminario online al que hemos llamado Semillero de Líderes, que va a empezar el 11 de noviembre. Y además de, también eh, sería muy bueno que aquí en los comentarios aquí abajito donde estuviste eh, poniendo tus comentarios el día de hoy eh, sigas sumándole esas propuestas que puedas darnos para las siguientes transmisiones que podamos tener digo, si me invita por supuesto Araceli y Gabo, con muchísimo gusto voy a estar acá este, y creo que sería muy buena idea también tener otros invitados que nos puedan aportar más conocimiento en, en el ámbito de los productos o hasta de negocio ¿no? entonces creo que es una muy buena herramienta eh, salió muy bien estoy muy satisfecho y creo que vamos por buen camino este, es correcto, así es, creo que todo bastante bien, nos ha gustado la experiencia, creo sí, la experiencia, creo. el hecho de, de hacerlo, déjenme decirle que por primera vez estamos desarrollando esta parte, pero pues nuestro, nuestra meta es que más adelante vayamos eh, mejorando y vayamos haciendo muchas más cosas Sí es importante que ustedes nos puedan aportar ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Como bien comentaba Mar tenemos un catálogo de, de más de 500 eh, productos. Entonces, ¿Sí? cada producto tiene su parte esencial, tiene ese detalle que nosotros lo vamos a ver aquí. Y si ustedes quieren en específico que se vea algo, pues con mucho gusto, como bien comenta Mar poder poner en, en los comentarios ¿Qué desearía ver o igual al, algunos de sus clientes que eh, también este, podamos eh, darle la atención ¿no? que, se pueda, que se pueda generar? Con esta parte del liderazgo, este, bueno, comentarlo para que vayan ustedes creciendo, eh, esa es la intención, que ustedes crezcan. Y en este sentido, pues bueno, vamos a tratar también de invitar no solamente a personas que den su testimonio, sino que también vamos a tratar de invitar a médicos. Pues a... recuerden que, o sea, recordemos, ¿no? Que este espacio pues es abierto para este, quienes gusten estar. Ahora sí que este, este foro no es únicamente y exclusivo de, de ciertas personas o de cierto equipo. Eh, somos una familia McBerry recordemos y la familia McBerry es todo México entonces McBerry de México estamos a, en toda la República Mexicana clientes, conocidos, familiares este, familia McBerry pues este es su espacio este, son, aquí pueden hacer aquí abajito nos pueden dejar sus propuestas eh, como nos decía Mark, entonces pues adelante, si nos conocen directamente, pues nos pueden enviar un WhatsApp y con gusto también, pues estamos pendientes de todos ellos para que nos puedan dar su retroalimentación o levanten la manita si quieren participar también, ¿no, Mar? Así es, exactamente, exactamente. Claro. Que puedan ustedes participar y por qué no, en algún momento del tiempo poder poner en nuestra pantalla... Que puedan ustedes estar también participando, así como están pues bueno, que también podamos nosotros estar en este sentido, ¿no? Y, y que ustedes puedan ser parte también de este evento. Que nos compartan su testimonio, si no quieren todo el tiempo estar en el café, pero pues un ratito nos pueden llamar y podemos contactarles aquí para que puedan dar su testimonio respecto al producto del cual se esté hablando. Hoy por ser inicio y como pues es nuestra tarde de café con McBerry, por eso pues teníamos que hablar de los beneficios definitivamente de nuestro delicioso café McBerry. ¿Qué tal? Y por supuesto va a estar en la mesa todo el tiempo. Todo el tiempo. <risa> todo el tiempo. Muy bien. Es. Muchísimas gracias, Mar. Saludos hasta México. Allá, este, no, extrañamos ese frío, porque aquí hace un poco de calor. No, bueno, no sé si realmente lo van a extrañar cuando lo vuelvan a vivir. Pero por lo pronto, sí hace frío. Cuídense mucho, chicos. Estamos en contacto. Muchísimas gracias y no olviden compartir este video para que la gente se entere que estamos aquí los lunes a las 6 de la tarde. Y, ah, por cierto, también ya en una hora más o menos, menos de una hora, estamos compartiendo con ustedes la oportunidad de negocio. Para quienes no tengan el enlace a esta sala de Zoom, este, pídalo a la, a la persona que sea su patrocinador. Ojalá y lo tenga, si no, pues con todo gusto nos lo pueden solicitar a nosotros también. ¿Sale? Muchísimas gracias chicos, cuídense mucho. Dios los bendiga. Así es, saludos a quienes estuvieron en vivo. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, ya. Yeah, ¡Salud con café, MacBerry! ¡Salud! Yeah, yeah. <ríe> muy bien, muy bien excelente, gracias Guadalupe Ramírez, Simone Maribel Jiménez, adiós hasta la próxima Inocenta, gracias muy bien Inocenta ahorita te regalamos el enlace perfecto bye <ríe>